La buena educación, expresarse cordialmente, manejar buenas costumbres, hablar de que, el dinero no da la felicidad, que lo que realmente da la felicidad es mantener una buena relación con Dios, cumplir su voluntad y hacer las cosas bien. Si causan la tranquilidad, calma y alegría necesarias para caminar de buen ánimo por la vida, eso está bien y da la impresión de que uno es una persona correcta. El principio de reciprocidad, es una buena reacción en la vida social. Consiste en que usted, me va a dar, lo mismo que reciba de mí. Entonces, si yo no lo estoy dañando a usted, usted tampoco debe dañarme a mí. Si yo lo trato con respeto a usted, usted debe respetarme a mí. Entonces, como dice la Biblia, vamos a hacer el bien y apartarnos del mal. Eso es todo. Yo lo trato bien a usted, y usted a mí me trata bien. Así debe ser.